Juanita Viale y Luciano Cáceres, a los mimos en Mar del Plata. Aunque los artistas desmintieron romance, se muestran muy acaramelados al terminar la obra que comparten en La Feliz, según informa la pavada del diario Crónica. Más chimentos, en la nota. Se conocieron los ganadores de los premios PRODU de Iberoamérica, que fueron anunciados desde México. Underground fue distinguida con los siguientes reconocimientos, Mejor telenovela de Latinoamérica, 100 días para enamorarse. Mejor director serie, Adrián Caetano barra Alejandro Ciancio por El Marginal 2. Mejores productores serie, Sebastián Ortega barra Pablo Culel por El Marginal 2, y Mejor canción original para una serie, Sara Eve, El Marginal 2. Nuestras felicitaciones. Con muchas ansias está Morena real la hija del conductor de intrusos, quien se convertirá en madre de un varoncito, fruto de su amor con su novio Facundo Ambrosioni. Pero además del nuevo desafío de la maternidad, la joven enfrenta nuevos caminos profesionales. El 12 de febrero próximo se lanzará como cantante con su sencillo Ello hey Baby, Hola bebé, y estará disponible en todas las plataformas digitales. Tras su abrupta salida de Basta de todo, el ciclo radial conducido por Matías Martín, reapareció el humorista Cabito en público. Con traje negro y zapatos bien lustrados, asistió a la función de Chorus Line, donde actúa su amiga Sofía Pachano. Cavito también estuvo acompañado durante toda su salida por una rubia vestida de blanco. ¿Será una amiga o su nueva pareja? Todo indica que hay mucho más que una amistad. Menos de un mes falta para que Dalma Maradona se convierta en mamá junto a su esposo Andrés Caldarelli. Están esperando una beba y las emociones están cada día más a flor de piel. Aunque todavía les falta definir algo crucial, el nombre de su hija. Como no se pueden decidir, la pareja designó a Benjamín Agüero, el hijo de Gianigna y primo de la nena, para que elija un nombre. Luego del confuso episodio vivido en su departamento de Recoleta, que terminó con un llamado al 911. La relación entre Vicky y Politaquis y Javier Naselli está de mal en peor. Desde el círculo íntimo aseguran que la pareja se muestra unida de las puertas para afuera, pero estarían separados, aunque la griega no quiere blanquearlo todavía. Son muchas emociones juntas tras la llegada de su hijo Salvador Uriel. Fuerza. La serie brasileña Verdades Secretas, que se emite en Telefe, aumentó su rating respecto de su debut. El miércoles pasado logró un promedio de nueve. 8 y a partir de hoy se podrá ver a las 22. 45 Ya que campanas en la noche va de lunes a jueves. El canal está muy conforme con el número que logra la ficción cada noche. Ayer se estrenó la otra de Rita, el spin-off digital de Campanas en la noche, protagonizada por Bárbara Amaral, Rodrigo Guirao Díaz y Adrián Navarro. La serie web, que se puede ver por la aplicación de Telefe, tiene 20 capítulos y narra la historia de Rita, Amaral. Una joven brasileña que inicia un viaje buscando a su hermana mayor Iracema, Lola Banfi. Al llegar, descubre que su hermana murió y en la búsqueda de cómo fueron los hechos, descubrirá verdades reveladoras. Rita no va a estar sola. Tendrá un valioso aliado, José, Guirao Díaz, que la acompañará y protegerá de todo peligro. Curiosidades del rating, el programa más visto del día fue Minuto para ganar, con 12.5 puntos. En segundo lugar se ubicó Campanas en la noche con 11.7, En tercer lugar quedó Una parte de mí con 10.2. Cuarto se ubicó la ficción Verdades secretas con 9.8, mientras que quinto quedó Telefe Noticias con 8.8, todos en Telefe. En América, el primer lugar fue para el ciclo Intrusos, que cosechó un promedio de 3.8, mientras que en el 9 lo más visto fue Bendita. Con 3.7. Por su parte, el programa que quedó primero en la televisión pública fue Festival País con 2.1. En NET Televisión lo más visto fue Cuestión de Peso, que marcó 0.8. Telefe promedió 7.9 y quedó primero. Mientras que en segundo lugar estuvo el 13 con 5.8. Tercero se ubicó América con 3.2, y atrás estuvo el 9 midiendo 2.5. El quinto lugar fue para la televisión pública con 1.0, y último quedó Net Televisión con 0.3. Juan Avía le negó su romance con Luciano Cáceres, ex de Gloria Carrá. Sin embargo, incidentes que nunca faltan aseguran que la actriz ya no oculta su amor por el actor. Luego de terminar las funciones de la obra 40 días y 40 noches en Mar del Plata, los tortolitos se muestran juntos y muy acaramelados. Además, habrían pasado una mini luna de miel en Punta del Este, Uruguay. Por ahora, la nieta de Mirta Legrán no confirma su noviazgo, pero probablemente lo hará pronto porque estaría muy enamorada. Qué lindo que la gente se quiera. Roberto Moldavski será distinguido hoy por el Honorable Consejo Deliberante del partido de general Pueyrredón. El acto se realizará hoy a las 9 en el recinto de sesiones del primer piso del Palacio Municipal de Mar del Plata y estarán presentes Gustavo Yankelevich y el conductor Fernando Bravo. Entre otros invitados especiales, además de autoridades locales. Nuestras felicitaciones. Baltazar, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, ayer a las 17.07 abordó un vuelo desde el aeropuerto de Punta con destino a Buenos Aires. Su familia se quedó en la ciudad esteña disfrutando unos días más de vacaciones, pero el adolescente tenía que regresar para anotarse en una materia en la facultad y el lunes se reincorporaba a su trabajo. Muy responsable y buen mozo, todavía no presentó en sociedad a su amigovia, pero así son los chicos de ahora. Hay que tener paciencia.